potencial como yo quiere decir que no estás diseñado para vivir en esta sociedad, si, ¿sí? no estás bien equipado. Tu curiosidad realmente es una desventaja, ¿por qué? Porque la sociedad está diseñada para especialistas, que son aquellas personas que se van metiendo y metiendo en los temas hasta lograr un alto grado de especialización y conocimiento. Nosotros hacemos todo a la vez. Así que para sortear este laberinto, necesitamos, según Emily Wapnick, la creadora de este concepto, hablar de tres pilares fundamentales: el dinero, la variedad y el significado. cronopio. Yo soy Olga Semorat, esto es Mujer Cronopio, Cronopio, gracias por volver. Si todavía no eres un cronopio, no te has suscrito al canal, eres nuevo por aquí, ve el video hasta el final. Si esto te gusta, dale like y suscríbete que viene mucho más. Sobre todo si eres multipotencial, este es tu canal, te lo aseguro. Para los cronopios que vuelven, gracias por la confianza. Así que ahora sí, vamos a hablar de los tres pilares en la vida de un multipotencial. Y me permito comenzar este video leyendo algo de Emily Wapnick en su libro How to be Everything que explica un poco, es un mapa de cómo vivir como un multipotencial y les leo. Al final, lo importante es que el dinero, el significado y la variedad estén presentes en tu vida como un todo, tu carrera debe estar alineada con tus metas en general. Tu trabajo debe sentirse como algo integrado y algo que apoye con fuerza en tu vida No esa cosa medio extraña que haces para poder pagar la renta o pagar las cuentas Te invito a pensar en una persona como Elon Musk Te voy a dejar su libro aquí, puedes ir a Google después, en Wikipedia Vas a ver que es de estas personas tipo Steve Jobs que rompieron patrones Uno de estos multimillonarios, dueño de la Tesla, es una persona que ha tenido lo que podemos llamar éxito cuando yo pienso en una persona como Elon Musk pienso en multipotencialidad ¿por qué? porque pienso en el concepto de curiosidad la única manera en la que podemos encontrar estos puntos de conexión estos puntos que rompen el patrón es a través de nuestra curiosidad y manteniendo viva esa curiosidad vamos a trasladarnos en la historia ahora a un punto o a varios puntos, en los que la especialización no era como es ahora. Vamos a pensar en la Grecia clásica, vamos a pensar en el Renacimiento, vamos a pensar en la época victoriana. En estas épocas, el conocimiento era como una masa, y a pesar de que había distintas disciplinas, siempre habían conexiones, los puntos de conexión en de conexiones estaban más vivos porque no había tanta especialización ahora el proceso es el contrario, para encontrar esos puntos de intersección necesitamos a personas con una amplia curiosidad y que tengan el tiempo, energía y las ganas de meterse en varios temas y ese eres tú, multipotencial así que en este mundo de especializaciones yo creo que la cosa se está revirtiendo un poco ¿por qué? porque hemos llegado como a un cierto plateau en el cual las personas que pueden romper el molde, las personas que pueden hacer algo diferente, son las personas que tienen éxito. Y cuidado con esto del éxito, porque el éxito lo defines tú. No es ser multimillonario, no es que imitemos todos a Elon Musk. Es algo, como nos decía Emily Wapnick en la cita que les leí, que nos haga sentir íntegros, que nos haga sentir que no vamos al trabajo solo para pagar las deudas, para pagar las cuentas, etcétera, sino que tenemos algo con significado con lo cual podemos vivir y que es suficientemente variado para satisfacer esa curiosidad, esa llama que todos los multipotenciales llevamos dentro. Por ello en este video lo que quiero es hablar de estos tres pilares y su balance. Vamos a ver en qué punto estamos ubicados en cuanto al dinero, en cuanto a la variedad y en cuanto al significado. ¿Qué niveles de estos tres pilares necesitamos en nuestra vida? Esto es una parte muy importante para todo multipotencial porque es parte del de autoconocimiento. Know thyself. Conócete a ti mismo, como decía el oráculo de Delfos. Si no nos conocemos, vamos a estrellarnos. No tengo otra manera de decirnos, vamos a... Correr. Vamos a, a estrellar ¿Qué es esto, ay Dios mío. Ok, entonces ya vemos. Entonces, hablando en serio, vamos a ver qué tienen que ver esos tres pilares, esos tres conceptos y por qué son tan importantes para un multipotencial como tú. ¿Por qué me doy cuenta de que esto que está en este libro, que se los dejo en la descripción, es tan importante? ¿Por qué he conversado con muchos multipotenciales? porque he tratado de hacer introspección? ¿He tratado de analizar mi propio caso para determinar qué tanta razón tiene Emily Wapnick en este libro? Les puedo decir que cada vez que hablo con un multipotencial, y los hago caer en cuenta de que estos tres conceptos son algo que tenemos que balancear como haría un malabarista con las tres pelotas manteniéndolas en el aire en, un perfect, en una perfecta armonía de movimiento, es vital. ¿Por qué? Porque estas tres cosas van a representar como este eje de coordenadas que veíamos que tenía el eje Z, entonces este va a ser nuestro X, Y y Z. Y en este plano tridimensional nosotros vamos a tenernos vamos a tener que ubicarnos en un punto y este es el proceso al que nos invita Emily Wapnick en este libro con una serie de preguntas que le voy a dar al final de este video para que se vayan conociendo un poco. Sin embargo, les quiero adelantar algo y es que todo se trata de saber cuál es tu estado ideal. Así que ahora, cuando terminen de ver este video, o si quieren sártelo y vuelvan, les voy a dejar por aquí o por aquí donde aparezca un video sobre las afirmaciones y la visualización. Porque es una bonita manera de imaginarnos en el futuro, proyectarnos en el futuro y sabiendo cuál es esa situación ideal, nosotros podemos trazar ese plano de tres dimensiones y localizar esas tres coordenadas que nos van a decir en qué punto estamos. Y ya les voy a decir por qué es importante que sepamos en dónde estamos ubicados en ese plano. Ahora les pido un voto de confianza. Y es que determinar estos planos los va a ayudar a ustedes y no tienen idea de cómo. Y es algo muy sencillo, pero que a veces olvidamos hacer. Yo diría que la mayoría de las veces olvidamos hacer. ¿Por qué? Porque en la lista de nuestra vida nosotros con nosotros mismos somos muy egoístas y es poco el tiempo que dedicamos a nosotros mismos a conocernos, a invertir en nosotros mismos. Vean este video que grabé. Del tipo explicando en hermoso cómo ponerse la máscara en el avión. En caso de pérdida de presión en cabina, los compartimentos que están sobre sus asientos se abrirán automáticamente y aparecerán sus máscaras de oxígeno. Tiren de ellas para abrir el vaso del oxígeno y colóquenlas sobre la nariz y la boca ajustándolas con la cinta elástica. Recuerden que siempre deberán colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás. Vieron. Es algo de seguridad. Y es que para ayudar al otro tenemos que estar bien en equilibrio nosotros. Esto te va a permitir hacer un análisis de tu estado actual. ¿Estás en equilibrio o no estás en equilibrio? Dos. Cada vez que invites algo que va a tomar tiempo, que va a tomar esfuerzo, que sabes que es una iniciativa a largo plazo e incluso con las iniciativas a mediano y a veces a corto plazo, te va a indicar, te va a dar una señal como que sí, los tiros van por aquí, es una expresión venezolana creo, pero es decirte que estás en lo correcto, estás en el camino que te va a llevar a ese equilibrio que todo multipotencial debería cuidar, debería tratar de alcanzar, porque es el equilibrio que nos va a permitir tener como una posición firme, ante estos retos que representan la depresión, la angustia, la frustración, la crítica, las voces que viven en nuestra cabeza, eh, todo este síndrome del impostor. Así que vamos a ver cómo funcionan estos tres pilares. ¿Cómo saber cuánto necesito de qué? Es muy sencillo y es muy difícil a la vez porque implica que te sientes contigo mismo y digas, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y todas estas preguntas que no queremos hacernos, porque es más divertido ver una serie de Netflix. Díganlo ahí, saben sí. En fin, les quiero decir que esto es un proceso doloroso a veces, pero es un proceso que incluso puede llegar a ser divertido, pero que al final de cuentas estamos buscando que sea sanador. Y no sanador, ¡ay, bueno, si ¿sí ya cuando sale la cosa! No, es porque te va a dar parte de esa brújula que vas a tener para guiarte en el camino oscuro, que está Así que vamos a darnos las tonterías y vamos a hacer ciertas preguntas sobre cada uno de los pilares. Pero primero, quiero que te sientes ahora, ¿ok? Toma un papel, toma un lápiz y describe tu situación ideal. Vas a sentarte y vas a imaginarte cómo es un día en tu vida ideal, desde que te levantas hasta que llega la noche, hasta que pones la cabeza en la almohada y dices, ay, puedo dormir tranquilo, y te duermes sin pensarlo. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio para el video, minuto dos, cinco minutos, lo que necesites para este video aquí. Acuérdate antes de pararlo, si no te has suscrito, suscríbete, dame like y déjame en los comentarios si quieres compartir cómo es ese día ideal en tu vida ¡Anda! ¡Escribe! Espero que no me hayas hecho trampa y espero que hayas escrito las cosas porque no es lo mismo pensarlo que escribirlo porque cuando escribimos las cosas tenemos que darle una estructura más lógica que cuando solamente las pensamos así que ya teniendo en frente de ti tu día ideal, habiéndolo pensado, pero sobre todo, habiéndolo saboreado, cómo te sientes, ¿Cómo, cómo viene esa tranquilidad de repente, y cómo sale una sonrisa de la nada, ahora vamos a hacernos ciertas preguntas que están en el libro de Emily Wapnick. Así que... Vamos a hablar del primer pilar, el que causa escosor, el, el dinero qué tan importante es el dinero para ti, pero no solo qué tan importante, sino con cuánto puedes sobrevivir en este mundo de especialistas. Y quiero decirte algo que dice Emily también en su libro, se los leo directo, y es cómo te aproximas al concepto del dinero. Eso es muy, muy, muy importante. Así que piensen cuál es su relación con el dinero. Piensen cuál era la relación de sus padres con el dinero, piensen cuál es la relación que tienen en su pareja con el dinero. Eso los va a ayudar a tener varias ideas. Y les digo que el dinero es la libertad de maniobra, el dinero son las opciones de dónde puedo estar, es la flexibilidad acerca de lo que puedo comer y lo que puedo hacer como actividades de entretenimiento, ir al cine, ir al teatro, irme de viaje. Así que el dinero... No se trata de algo frío, calculador, de que eres malo y ambicioso, y eres el tío del pato Donald, el tío del pato Donald, ¿verdad? Rico Macpato, que se su piscina de dinero, y era feliz viendo y contando sus moneditas. No, el dinero es lo que te da libertad de maniobra, simple y llanamente. Y esa libertad de maniobra tiene que ver con lo que tú, toleras en tu vida, con el tipo de vida que quieres tener, con el tipo de comida que quieres comer, con el tipo de auto que quieres manejar, si es que quieres manejar o usar el transporte público. Es decir, el dinero te da como una posición base, así que tienes que saber hasta dónde vas a llegar por conseguir el dinero, es decir, en un trabajo que quizás no es el trabajo que más me gusta en el mundo, pero que es algo a lo que puedo pagar las cuentas, o si vas a sacrificar ciertas comodidades para tener más tiempo y para poder enfocarte en otras cosas que vayan directo a los otros pilares, es decir, el significado y la variedad. Ahora quiero hacerte las preguntas que nos hace Emily Wapney, que me parece una de las estrellas doradas de este libro, How to be Everything. Les cuento. ¿Cuál es tu presupuesto básico? ¿Cuánto pagas de renta? ¿Cuánto pagas de los servicios? ¿Cuánto pagas en comida? ¿Cuánto estás eh, presupuestando para tu entretenimiento, para los viajes, para ayudar a tu familia, etcétera? La segunda pregunta, ¿qué valoras? ¿Son estas categorías de bienes y servicios los que te dan la mayor alegría y disfrute? ¿Y cuáles son los otros que importan menos en términos de lo que me hace a mí feliz. A ti lo que te gusta es tomarte tus Starbucks, tus, tus cafés de Starbucks todos los días. O gastar en ver una película todos los días en el cine. Recuerda que también puedes gastar en mi patria un momento de publicidad. Y que por, hay planes por un dólar, por dos dólares, por cinco dólares al mes. Así que ayúdame a continuar este proyecto. Y lo más importante es que vas a recibir... Seguimos, la otra pregunta, la tercera, ¿qué objetos o experiencias necesitas tener en tu vida para que te hagan florecer? Sueña un poco, ¿Qué, cómo, ¿cómo se ve y se siente tu vida cuando tú llegues al punto en que obtengas tus metas financieras? La cuarta y última pregunta es, ¿cuáles son tus mallas de seguridad? safety nets, ¿ok? Tienes amigos o miembros de tu familia que te puedan ayudar en un momento en el que necesites ayuda, que te presten dinero o que te dejen estar con ellos en su casa si tienes una mala situación, porque todavía... Esto es algo que les quiero decir porque me gusta mucho como lo dice ella en este libro y es que Necesitamos el dinero para vivir y florecer, pero la cantidad varía dramáticamente de una persona a otra. El dinero es solo uno de los ingredientes para una vida feliz. El dinero no hace, lo, no hace la felicidad, pero ayuda. Es importante tomar nota de nuestras metas financieras, de nuestras necesidades, de nuestros valores y las circunstancias que nos van a permitir diseñar nuestra vida. Y por último, puede tomar tiempo y experimentación construir una carrera en que nuestra multipotencialidad florezca. Entre tanto, nosotros debemos estar seguros que nuestras necesidades básicas están cubiertas. Ahora vamos a hablar del de más bonito de los tres pilares y es que vamos a hablar de el significado. Preguntarnos por qué, qué nos motivas qué es lo que dirige tu pasión, qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas, piensa cuáles son tus porqués, pero cuando lo hagas, te digo que trates de llegar a tres niveles de profundidad, es decir, cuando ves algo que te motiva, drill down, drill down, es decir, excava, excava y excava, y llega al meollo del asunto, llega a, a destilar esa gema, esa joya que está allí y que realmente aviva tu vida y es lo que te da finalmente la felicidad. Vamos con... Piensa en un tiempo atrás en el que te sentiste totalmente vivo y que estabas como pez en el agua, estabas en tu elemento. ¿Qué estabas haciendo? Cierra tus ojos y trata de recordar cómo se veían las cosas a tu alrededor, quién estaba allí y cómo te sentías. Mientras más detalle recuerdes, es mejor. E incluso si puedes pintar, ese momento es mejor. Este momento puede venir de tu historia profesional, de tu historia familiar, puede ser algo muy personal... Cuando hayas identificado esa actividad específica que estabas haciendo, que puede ser leyendo un libro sobre historia, escribiendo una novela, eh, haciendo la cirugía a, a un robot cuando eras pequeña, pregúntate por qué escogiste este momento. ¿Ok? Pregunta por qué eso fue lo primero que vino a tu imaginación cuando pensaste en un momento en el que fuiste totalmente feliz. Tercero, repite estos pasos, el 1 y el 2, dos, dos o tres veces hasta que identifiques dos o tres momentos diferentes el uno del otro. Cuarto, en otra página o, o en un área separada, haz una lista de los por qué que afloraron estos en estos ejercicios. Luego, ve a cada momento en la lista original y piensa en las experiencias en tu vida profesional o privada que te atraen. Por estas mismas razones, es decir, saca estos porqués de tu pasado, de donde fuiste, en, en, en los cuales fuiste feliz y todos estos momentos, saca una lista de razones y luego trata de buscar en tu vida actual cuáles son los momentos que concuerdan con esas razones que descubriste. Pero también creo que es algo que se extrae de este ejercicio, que encuentres las condiciones. Ahora te quiero hablar de los puntos principales del significado, y es que los multipotenciales necesitamos ese significado en nuestra vida para ser feliz. No es que podamos ir así, ¡ay, sí, voy a todo como loco! No. Lo otro, no hay una regla oficial acerca de lo que tiene significado o no como actividad. Eso lo defines tú. Pero lo que te va a ser útil es saber cómo se siente cuando logras determinar esa actividad. Y lo tercero, una manera de identificar estas actividades es... Determinando estos porqués que hicimos en el ejercicio anterior, porque esto nos motiva a que nos autoconozcamos, a que nos movamos hacia esos objetivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener presente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo esa sensación. Así que obviamente vamos a tratar de buscarla de nuevo. El último pilar es la variedad. y la variedad, además de que dicen que la variedad está el gusto y toda la cosa, la variedad es fundamental para un multipotencial, multi, multi, variado. Así que tenemos que buscar esa variedad. A veces no nos funciona estar en un trabajo por 50 años, esperar que. A veces no funciona eso porque eso nos va a financiar otras cosas, así que tenemos que descubrir cuál es el nivel de variedad. Eso quiere decir, o eso se traduce en cuántas actividades puedo hacer a la vez, cuántas actividades quiero hacer a la vez, cuántas actividades tengo el tiempo de hacer a la vez, cuántas actividades de esas me generan dinero para ir al otro pilar? ¿Y cuántas de esas actividades tienen el mayor significado para mí? Ahí es donde se empieza a equilibrar la cosa. Así que vamos a las preguntas que nos hace Emily Wapnick. Las primeras tres preguntas van a ayudarte a entender tus patrones generales y las otras tres van a buscar descubrir tu situación actual, así que ahí va la primera piensa en un momento de tu vida en el que te sentiste aburrido, sin inspiración porque estabas haciendo mucho de lo mismo, cuántos proyectos estabas tú manejando a la vez cómo eran estos proyectos interdisciplinarios, eran especializados segundo, piensa en un tiempo en tu vida en donde te sentiste completamente abrumado por tener muchos proyectos a la vez. ¿Cuántos proyectos tenías? Y si eran disciplinarios o especializados. Ahora vas a pensar en un tiempo en tu vida en el que te sentiste que tenías el perfecto balance de proyectos. ¿Cuántos tenías? ¿Eran interdisciplinarios o eran especializados? La cuarta, esto ya pasa a la situación actual. Piensa en el la combinación actual de tus proyectos personales y profesionales. Y vas a marcar una X en una línea que diga muchos y solo uno. Vas a marcar una X en donde estás en esa línea. Y por último, vas a poner una X en donde te serías o te sentirías, perdón, más feliz. Y ahora vas a comparar, ¿verdad?, qué está pasando entre lo que tienes y lo que necesitas. Y ahí es donde vas a decir, ok, tengo muchos proyectos o tengo pocos, tengo pocos pero entonces me hace falta variedad, tengo pocos y no me están generando dinero. Entonces es una manera de explorar qué nivel de variedad necesitas. Cuando te aconsejan sobre carreras, no se reconoce típicamente la necesidad de esta variedad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de especialistas, te lo dije al principio, tenemos que soltar el laberinto porque este mundo no está hecho para nosotros y viene el apocalipsis zombie. No, no, no, no, perdón, ese era otro video. Ajá. Teniendo variedad suficiente significa que puedes eh, cambiar entre diferentes eh, habilidades y proyectos con frecuencia y eso se siente sobre todo para las multipotenciales, pero depende de qué tipo de multipotencial eres. Y por último, la cantidad de variedad que requerimos es diferente de una persona a otra y fluctúa en el curso de la vida de una persona. Mientras más interdisciplinario sea el proyecto en donde estás, quizás menos variedad vas a necesitar porque vas a tener la variedad dentro de un solo proyecto, eso también lo tienes que tomar en cuenta. Así que cuando tengas estos proyectos que tienen muchas cosas acumuladas, trata de expandirlos y poner la X en el número que sea, como que represente mejor la situación. Luego, la experimentación es la clave. Tienes que prestar atención a cómo te sientes, conocerte a ti mismo, recuerda todo esto y tienes que ir eliminando o agregando cosas hasta que, sabes, es como, es como esas pesitas que tú vas equilibrando, equilibrando hasta que queda en equilibrio y es que te dice el número exacto que vas a necesitar. Gracias por llegar a este punto de este video. Recuerda darme un like si te gustó el contenido y suscribirte. Recuerda que conseguir el punto de equilibrio es lo importante para un multipotencial, pero primero tienes que saber en dónde te ubicas. La semana que viene vamos a tener el video que complementa este y es que dependiendo de dónde te ubiques en ese plano de tres ejes, XYZ, vamos a a tratar de explorar cuatro métodos de trabajo que también nos dice Emily Wapnick en su libro How to Be Everything y vamos a tratar de ver cuál de esos modos de trabajo te sirve mejor a ti.